Producir en las personas según la edad. Vamos a hablar ahora con el doctor Walter Mogrovejo, él es cardiólogo, y eh, para empezar, feliz día del corazón. No sé si, si es lo que corresponde, pero feliz hoy es el día, día del, del corazón. corazón. Doctor Mogrovejo, muy buenos días. Feliz día. <risa> buenos días, Nicolás. Buenos días, Karina. Buenos días. Eh, sí, hoy, hoy se celebra en el año 2000, el día del corazón, y justamente esto se hace para formar conciencia, ayudar a formar conciencia en la población para prevenir las enfermedades cardiovasculares que hoy en día a nivel mundial son la primera causa de muerte. En nuestro país es la segunda causa de muerte, pero va en ascenso rápido. Y ahí la importancia, de justamente la labor de ustedes de promover esta cultura de vida cardiosaludable a través de entrevistas a, a gente con la experiencia y la capacitación en enfermedades cardiovasculares. ¿no? ¿Cuáles son estas enfermedades y qué, cuál es el, el, el manual que deben seguir las personas para evitar estas enfermedades? Eh, bueno, no hay manual. No hay manual. No hay manual, pero Comer sí. Comer sano. Es que... Correr. <ríe> sí, la buena noticia es que la mayoría de las causas que provocan la enfermedad cardiovascular, como es muerte súbita en gente joven, por ejemplo, o infarto agudo de miocardio, son prevenibles, o sea, son modificables. De todos los factores de riesgo, solamente dos no son modificables, como es la edad y el sexo. Pero el resto sí son modificables. Son como, por ejemplo, la diabetes es controlable, la, la obesidad es manejable, el sedentarismo es, se puede promover, la alimentación rica en grasas no saturadas, también son, eh, se, se puede prevenir, eh, el ejercicio, 40 minutos diarios, se puede prevenir. Y ahora en plena pandemia, esto parecerá mulzoso, muy soso, muy desabrido, sin embargo, también la pandemia impacta en el corazón. Y eso es algo que, que a todos los cardiólogos en el mundo nos... Por favor, doctor, doctor, doctor, por favor. Está machucando, está apretando, está presionando uno de los botones de su celular y se está interrumpiendo la comunicación. Usted se ha quedado en el tema de que cómo ha impactado pues en el corazón la pandemia. Hemos perdido la comunicación con el doctor por estos eh, inconvenientes técnicos. Pero bueno, estaba diciéndonos él, nos estaba contando sobre cómo la pandemia impacta en el corazón, las secuelas que deja el COVID-19 en el corazón de las personas. Y yo tengo... El doctor, habló, habló de factores, escuchaste, Karina, eh, eh, digamos que eran manejables, pero otros que son determinantes, ¿no es cierto? La edad y el sexo. Y me quedó la curiosidad. Eh, las enfermedades, el, o sea, son los hombres... ¿Tienen mayor predisposición a enfermedades cardiovasculares? Ya lo tenemos al doctor. Ah, sí. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. El sexo masculino eh, hasta los 60 años eh, tiene más porcentaje de muerte por enfermedades cardiovasculares en comparación al sexo femenino. ¿Y cuando pasan Sin de embargo, los 60 después, baja esa posibilidad? Después, no, no, después se equipara. La, sube, la las mujeres. Mujeres, sube la mujer las mujeres suben rápidamente en cuanto a mortalidad porque se les eh, después de la menopausia eh, todos los factores de riesgo son también iguales que en el hombre y si esta mujer empieza a fumar o tiene estrés o tiene mucha tensión no, no maneja no sabe manejar su su estrés el, el, el porcentaje de enfermedades cardiovasculares muerte súbita o infarto agudo miocardio también logran equiparar las cifras del hombre. Ahora, Dios doctor mío, Ogrovejo, usted ha hablado de prevención, ¿no es cierto, de que todas estas eh, males cardíacos son pre prevenibles si se tratan oportunamente, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la recomendación? ¿En qué momento tiene, o sea, qué señales eh, eh, lo deben obligar a uno a, a hacerse una evaluación cardiológica o en qué momento de la vida queda es recomendable hacerlo? Excelente. Sobre todo aquellos, aquellos hijos de padres que han tenido muerte súbita o infarto agudo de miocardio antes de los 55 años deben empezar a hacerse los exámenes a partir de los 30 años. Y aquí hay un examen bien común que hay en el Perú que se llama Score Calcio. Con esa, que dura dos minutos, con el Score Calcio nosotros medimos la cantidad de colesterol calcificado en las arterias del corazón. Y eso nos, nos remite, nos informa un porcentaje de probabilidades que tiene el paciente de sufrir un infarto en los próximos cinco años. Por si yo tengo ese este dato importante, yo ya tengo que cambiar mi hábito cardio, a, a un hábito cardiosaludable. Por ejemplo, no vengo a comer grasas, eh, etcétera. Ahora Una respuesta si la persona, chiquitita, por favor. Porque nos, por, porque nos preguntan en redes sociales, una respuesta chiquitita, ¿la arritmia queda como secuela del COVID-19? Ah, esa es una buena pregunta. El 20% de los pacientes, se dice ahora, se dice en estos momentos, que el 20% de los pacientes que han sufrido COVID estén o no estén, hayan sido o no hayan sido internados en hospitales, cualquiera sea el grado de... De, de severidad de la enfermedad tiene un impacto en el corazón a través de lo que se llama una miocarditis eso se ha visto en estudios de Inglaterra, Alemania por, detectados por cardioresonancia que los pacientes tienen un impacto de fibrosis o inflamación asintomática y solamente el 1% sí muere, pero estos pacientes... No, está, oh, está, muy bien. está claro entonces Está claro que hay que tomar medidas después del COVID bueno, muchas gracias muchas al doctor Murobejo y una vez más, feliz día del corazón, doctor Murobejo, y a todos es. los cardiólogos. Así es, mamá. Tenemos que terminar por mamá, el mamá, día de hoy, si son las 11 de el la mañana. Colesterol, Karina. Nos mamá, has escuchado, ¿no? Colesterol, todos los que sufren del <risa> colesterol, ojo, y, y del estrés. 11 de la mañana, Nicolás.